Colocaba huevos, la cáscara de los huevos en las nubes y nos quemaba la boca con eso. Nos rompía las piernas con la polenta Y por acá no me dejan entender mal, William. Lo cogió a bala. Le dio plomo. Lo hizo a su no. Y la familia se dividió. Pero siempre el fuerte es más fuerte. Porque Dios tiene algo preparado para usted. La grandeza. ¿De dónde sale el diamante? El